tercera de Vélez acaba de salir campeón del torneo. ¿Tu nombre? Enzo. Bueno, ¿qué cargo cumplís? Preparador físico. Preparador físico. Bueno, eh, ¿muy duro el campeonato? Eh, sí, altibajo, pero es un grupo que laburó todo el año y la verdad es que se lo merece. Más bien. Sí, más bien. ¿Cómo fue un poco el año? Eh, fue un año duro. Eh, la primera ronda también lo teníamos. Que se nos cayó cosas que pasan vale, pero vale, la primera rueda la primera rueda pero en la segunda ronda, que el objetivo ya, ya. lo sabían ellos Festejando el campeonato de la tercera, estamos acá con el técnico, ¿tu nombre? Mauricio Fernando. Bueno Mauri, felicitaciones antes que nada y bueno, eh, bien merecido, ¿no? Sí, la verdad que sí, el, el resultado la verdad que nos deja contento, ...pero más contento estamos con el proceso, somos una categoría formativa... ...y la verdad que se hicieron las cosas muy bien durante todo el año... ...fuimos el mejor equipo de toda la fase regular, así que lo más importante es eso... ...el proceso y que estos chicos tienen un futuro enorme. ¿Cómo fue paso a paso esto de conquistar el campeonato? No, primero me dejó el chino una herencia muy pesada, el legado del año pasado... Esta categoría ya venía de ser campeona. Ah, se formó a principio de. <risa> se formó a principio de enero, laburando, haciendo pruebas, manteniendo la base de muchos chicos que venían trabajando el año pasado. Y fuimos partido a partido. Se fue encontrando el equipo. Nos quedamos con la espina de la primera ronda, nos quedamos a tres puntos de Luis. Y bueno, la segunda, ah. por suerte, se nos dio Qué y bien. la ganamos de punta a punta. ¿Cuándo fue que ustedes dijeron, ya somos campeones? Eh, no, yo creo que ya la segunda rueda que empezó y Nos decidimos a, a ir por todo eh, Pero en el partido que iban ganando No, el partido clave fue contra Atlas, La fecha número 12 íbamos los dos cabeza a cabeza, misma cantidad de puntos Y bueno, era el partido, definía el torneo y así fue Lo ganamos 3 a 1 con holgura Y, y bueno, eso da la tranquilidad de trabajar con diferentes puntos con respecto al segundo y bueno, hoy terminamos de coronar futbolísticamente algo que para mí ya estaba resuelto desde los resultados, pero más desde el proceso te vuelvo a repetir ¿Pensando en el 2020, estos chicos tienen futuro para primera? Obviamente, obviamente, son unos bestias eh, el laburo que hacen los cuatro días a la semana que entrenan es impresionante y todo esto es producto de ellos realmente el sacrificio del año es impagable Déjame agradecer a toda la parte de Futsal comisión directiva, cuerpo técnico es muy bueno trabajar así con un cuerpo técnico chino, perros, lema, los profes, la verdad es un clima espectacular para laburar y bueno obviamente a toda la parte de comisión que, que confía en este proyecto. Bien, bien. ¿Qué es Mauri para ustedes? ¿Cómo, cómo es este grupo? Además no, de jugar al no, no. Futsal, ¿cómo es un grupo? ¿Un grupo? No, no, es, un, es un grupo de amigos que, que Mauri también nos, nos dio el apoyo todo el año, pero, pero resaltando de que somos un grupo de amigos, que nos cagamos de risa. Y eso también fue, fue gran parte porque es, es ir a divertir, es ir a entrenar, pero te divertís y, y cuando sentís el respaldo de ellos dos, te, te lo permite, si te lo deja. ¿Cuál fue el partido más complicado del campeonato? No, no sé, El día de, de, de, de Atlas fue muy, fueron muy duros. La pelea con de, el puntero de, de, fue muy difícil. ¿Tú? ¡Ay, guacho! Atlas empató, ustedes son los campeones. ¿Dale. Felicitaciones de parte de la hora de Burlingame. Muchas gracias. gracias. Gracias por estar ¿eh? siempre. Gracias. gracias por darse un beso por ti.